Pero lo que hoy proponemos que se apruebe en este Parlamento Vasco es ampliar a 2023 el 50% del descuento en los transportes públicos de Euskadi. En un momento, como decía, muy complicado para las familias vascas. Una medida, una iniciativa que es buena para la ciudadanía vasca, para fomentar el transporte público en Euskadi, como ya hemos demostrado a través de los datos, y también para reducir las emisiones contaminantes. La decisión de, pro de prolongar los descuentos en el transporte la tomamos ejerciendo nuestra capacidad de autogobierno, nuestra competencia en materia de recaudación y de gasto y nuestra competencia en materia de transportes. Si llegan fondos estatales, como si llegan fondos europeos, siempre serán bienvenidos en Euskadi, pero en Euskadi. Tenemos, las instituciones tienen, las instituciones tenemos la capacidad suficiente, tanto política como financiera, para poder realizar un esfuerzo y poder seguir, mantener estos descuentos para ayudar a nuestra gente y para fomentar el transporte público. susena, eta Gendearé jendearen polchico Euskal Herritarren ekonomian eragin onas eta zuzena izaten ari duen e, neurri bati buruz ari gara. Eragin zuzenak ere bai izan ditu trafikoan eta baita ere garraio publikoaren erabilera.